Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Steven Vargas desde el baúl del código.com. Continuando con el curso del Aragón, veremos cómo cambiar las versiones de PHP. Es muy fácil, es muy, muy fácil. Tenemos dos opciones eh, para ingresar. Una de ellas es directamente de la página del Aragón, laragon.org, el cual dejaré el enlace en la descripción. Y una vez en la página principal, nos vamos por la sesión de foros y en la sección de foros nos vamos arriba a la parte de categorías y tutoriales una vez aquí van a aparecer los issues en donde están los temas más relacionados y nosotros tomaremos el issue de instalar múltiples versiones de php la otra manera es ir directamente al aragón y presionar la página de inicio web nos conducirá directamente al localhawks el cual presionaremos como arrancar y nos llevará directamente a la misma opción de instalar múltiples versiones PHP una vez aquí va a tener un, un insum muy básico en el cual nos dice de dónde de podemos descargar las versiones que sería esta página ¿sí? y la carpeta en donde debemos alojarla entonces vamos a la página, buscamos la versión que necesitemos. En este caso, para mi proyecto, estoy instalando una tienda virtual y e requiero de la versión 5.5 de PHP. Laragon, en su página oficial, en su página inicial de LocalHost tiene instalada la versión 7.1.7. Como sigo utilizando la librería Smarty, esta librería corre bajo la, bajo la versión 5.4 5.5 de php y será una de esas las que descargue entonces vamos a buscarlas tengo estas 5.6 5.5 y bajaré la versión de 64 bits la alojaré en el escritorio y la descargaremos esperaremos unos minutos a que descargue mientras tanto podemos volver al isus para que revisemos en qué carpeta es que debemos alojarla ¿Sí? nos dice que podemos descargar la versión descargamos la versión que requeramos y la vamos a alojar dentro de la carpeta eh, dentro del root oficial del aragon la carpeta bim php y ahí vamos a alojar todas las versiones de php y ahora veremos cómo cambiarla es súper súper fácil me dice que ya está lista la descarga podemos revisar si hay virus o no, confiaré en que no vamos al escritorio descomprimimos esto y esta carpeta, esta carpeta, en este caso la voy a cortar y voy a ir donde tengo instalado, Laragon, me dice que dentro de Laragon la carpeta BIM, la carpeta PHP y aquí van a estar alojadas todas las versiones que requeramos tener de PHP, en este caso la voy a pegar aquí, ¿sí? y necesitamos volver, A tener en nuestra pantalla inicial del Aragón y miremos qué dice. Entonces, sencillo como pegarla, pegar la carpeta y reiniciar en el Aragón. Pero una vez debemos de definirle aquí en la carpeta PHP qué versión vamos a tomar. En este caso, le voy a decir que utilice la 5.5. Una ya se ha cambiado y le doy a recargar una vez esté lista venimos y probamos en nuestro proyecto donde nos está presentando el error y miramos si funciona en este caso como pueden ver como les decía es Smarty funciona bajo la, bajo la versión 5.3 y 5.4 y aquí está esta es la página que de momento estoy, estamos probando para sacar un curso más adelante entonces eh, eso es todo por esta clase espero les guste les haya servido eh, no olviden compartir, eh, suscribirse. Y eh, si ya, ya está suscrito, por favor, coloca la campanita. Y nada, muchas, muchas gracias. Hasta el próximo video tutorial.